Bien, bienvenidos a un nuevo video de FAMOVIL Les dejo el segundo video de tres de lo que grabé Así que espero y les guste Bien, ahora este, me voy a ir aquí a lo que es el nivel war. Vamos a, a reclamar, a, creo que tengo para reclamar estas monedas nada más Voy en el nivel apenas 36 Bueno, no, creo que puedo reclamar dos, dos de esas recompensas Vamos a ver 120 mil monedas y cuatro puntos de bonificación Okay, aquí están las monedas y vámonos directo por los todos. Continuar. Creo que puedo reclamar también estos, sí, estos 40 mil puntos de experiencia y 4 puntos de bonificación. Esta experiencia ayuda mucho como les he eh, dicho para pues, ya sea subir a DGRL su selección principal o ir subiendo de DGRL a otras selecciones y así puedan completar los niveles de la FIFA World Cup y obtener más recompensas como puntos de experiencia y monedas para que les pueda ayudar en subir de DGRL en su selección. Ah, todavía todavía puedo reclamar este a ah, jugadores Vamos viendo si son de cualquier selección Sí, de cualquier selección Ok, venga, vamos para ir. Es un jugador oro Media 70 o más Pero vamos a ver si acá tengo suerte Me salga el élite. Vamos, vamos, vamos Y también un élite, Cuatro puntos de bonificación Y se viene el jugadorazo ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Un jugador maestro Aníbal Godoy media 90 Un MSD de Panamá Wow, vaya que no me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba Se había negado el jugador élite en las recompensas de la FIFA World Cup Pero, miren, acá nada más nos sale el jugador héroe maestro de la FIFA World Cup Nada mal, nada mal la verdad No me lo esperaba Hoy todavía puedo conseguir 24, 24 puntos de estos de la FIFA World Cup Así que pues vamos por ahí de una vez Ya, ya estoy aquí Creo que son refuerzo de habilidad o qué son esos a ver, vamos viendo, vamos viendo que son. Sí, refuerzo de habilidad, bien. También ayudan, ayudan bastante los refuerzos de habilidad para estar subiendo de qué a su selección. Y que si pueden llegar a conseguirlos, pues háganlo. Y hablando de eso, hablando de eso vamos acá a la fase de mundial. Porque creo que fue en el grupo F. sí Creo que es el grupo F donde está México. Vamos a ver. Sí. Acá pues me fui por el camino de de obtener estos refuerzos de habilidad. No, no fui por el jugador y ya se abrió la segunda la segunda fase de grupo y pues ya están las nuevas recompensas disponibles creo que voy a seguir por este mismo camino ya que además de obtener a, a mi jugador élite Aquino eh, pues también voy a poder conseguir dos jugadores de mi selección o de mi selección que tenga activa 30.000 puntos de experiencia dos jugadores más y 30.000 puntos de experiencia cinco jugadores más y 45.000 puntos de experiencia a un jugador élite de mi nación y 25 refuerzos de habilidad y a otro jugador élite de mi nación y 50 refuerzos de habilidad y por acá vamos a tener a otro jugador de mi selección élite de GRL89 bueno, a ver déjenme ver nada más por cuál selección me voy a ir Creo que para los jugadores Oro... Ok, ya sé lo que voy a hacer. Antes de reclamar esas recompensas, me voy a ir acá a lo que es la tienda. Y voy a voy a sacar a mi nueva selección. Voy a reclamar a una nueva selección. Este, no sé si es escoger Argentina, Bélgica, Colombia. Colombia también Ahí está James, James Rodríguez, ¿cómo no? Alemania. Bueno, ok, déjame pensar. Y ahorita regreso con ustedes ya con la decisión tomada para mi nueva selección. Una hora después. Bien, ya de regreso aquí. Creo que. Bueno, más bien, ya decidí. Me voy por Inglaterra. Eh, voy a subir nada más a gr 82 para reclamar la recompensa de la FIFA World Cup. Y yo creo que esos jugadores a dar de experiencia para seguir subiendo de GRL a mis demás selecciones. Así que, pues bueno, ya. Hay que ir por ella. Vamos a darle aquí en continuar nada también los creo que los puntos de intercambio o acá, la nueva alineación se vienen sí los puntos de para intercambio esos puntos también ayudan demasiado para que puedan ustedes obtener en la tienda del fifa, del FIFA normal este, puedan conseguir este algunas recompensas que les ayude con su equipo eh, ultimate team del fifa normal voy a ir acá ahora a lo que es este a, a mi selección a ir acá a los que son alineaciones y vamos a crear la nueva que es Inglaterra y ahora sí pues vámonos acá a lo que son los la fase mundial ya tengo a Inglaterra como selección activa pero si ¿sí era el grupo F a ver grupo F grupo F si sí. nada más tengo dos puntos de, de la fase de, de la fase mundial está en el grupo F vamos a cambiar Grupo F, muy bien, aquí está. Vamos a cambiar unos okay, 10 puntos. Ok, voy a cargarle con esos primero. A ver hasta dónde logro llegar. Y así si me hacen falta, pues ahorita regreso por más. Ok, creo que eso no lo pensé bien. Sí, no lo pensé bien. Tenía que haber cogido a una selección de este grupo. Creo que la he cagado. Debe tener una alianza activa de cualquier equipo de este grupo. Bye. Bueno, la cagué. Ni modo. Ok, vamos nuevamente a tienda. Vamos nuevamente a tienda aquí. Y vamos a ir por la de Alemania. Fue una de las que había pensado en, en, en conseguir. Digo, perdón, en sacar. Pero pues a última hora me decidí por, por Inglaterra. Pero bueno, ni modo. 200 FIFA Points. Pues más o menos como tirados a la basura. Pero no. Vamos a darle rápido a esto ya y para irnos para allá rapidito. Ok, ya tengo aquí a la selección de Alemania activa, ahora sí. Vámonos a la que es la fase mundial, vámonos al grupo F y ahora sí creo que ya voy a poder reclamar. Así es, ya puedo reclamar las recompensas, pero, pero, pero, pero, a ver quién tengo aquí. Voy a tener a Gómez, creo que sí, creo que prefiero a Gómez que aquí no, ya que aquí no, no, no tengo un medio izquierdo, o sea, no, no lo tengo en mi, en, en mi formación. Pues sí, Voy voy por este Gómez para, para la selección de Alemania Ay, 75 mil puntos de experiencia Nada más me, me van a ayudar bastante para subir a, a México de GRL Y listo Ahí tenemos ya a Gómez Mario Gómez Un delantero, GRL 88 Para hacer equipos claros no, no tengo nada ahorita de momento en este equipo Vamos a darle actualizar Continuar y cuántos puntos me quedan a ver 5 17 perdón son 5 10 20 30 40 okay. 40 puntos necesito entonces otros 10 más okay. así vamos a sacar al grupo f, grupo f. Vamos por, voy por jugadores de la nación que tengo activa, que es Alemania. Para así este, subir más pronto el GRL y pues poder usar en la, en la FIFA World Cup. mil puntos, bueno, 30.000 puntos de experiencia. y tenemos ya el primero Gerich, Benjamin Gerich, un LD. Y a Churle, un MI. Vamos a actualizar el equipo. Ahorita todo, todo lo, lo voy a ocupar. Vamos por acá ahora a. 30.000 puntos de experiencia más y otros dos jugadores, así que vamos a darle 30.000 puntos de experiencia. Yannick Gerard, un LI, otro LI, 79, Jonas Sector, bueno, bueno sirven. Ah, no les da actualizar, bueno, ahorita lo vuelvo a dar, ni modo. 10 puntos de experiencia, aquí son 45.000 puntos de experiencia y 5 jugadores más. Así que voy por ellos, viendo a ver qué me toca. Aquí puede salir también un élite, ¿no? Un élite o hasta uno de eso. ya lo tengo. También ya lo tengo, Chunrit. De Mirbai. Kerem. Kerem de, de Mirbai. Boyan, nada más. Y otra vez nuevamente de Mirbai. Bueno. Vamos a darle a actualizar. Continuar. Eh, ¿Cuánto sale para este? Ya sale 15 y tengo 17. Me sobran 2. Y acá. 20 o 18 18 para completar esto ok, vamos acá a lo que son los puntos no sé si me van a alcanzar tengo 30 tengo 10 creo que sí yo creo que sí voy a alcanzar tengo 27 ah, 30 o 40 se me olvidó no demonios no. me equivoqué, me metí al grupo G, chingado Ahí no era, ¿por qué le di al G? ¿Qué me pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quieren el F? A ver. Creo que son tres de estos? Los que llevo a ocupar. 28. Creo que si sí serán tres, ¿no? A ver. ¿Es el F? Sí, es el F. No la vas a cagar de nuevo, pollo. No la vas a cagar de nuevo. 28. Ya le iba a hablar al G otra vez. Ya le andaba aplastando ahí al G. 30. A ver, creo que eran 30 no? a ver vamos bien vamos viendo, vamos bien vamos viendo aquí son, son 15, 25, 35, uy, me faltan 5 todavía los tengo, los tengo, tendré que tener 15, uy no me voy a quedar corto me voy a quedar corto, ok ahí está ya, a ver ahora sí, vámonos al grupo F, grupo F, grupo F, a ver quién tenemos aquí, la Yun. Extremo derecho. Ugh. Extremo derecho. Extremo derecho tengo ahorita a Jurgentam que me va muy bien. Y pero está bo Boateng Boaten. Acá tengo un jugador élite de, de mi nación. 25 refuerzos de habilidad. Y acá 50 refuerzos de habilidad. Bueno. Voy a ir primero por los refuerzos de habilidad. que, okay, vamos no, por ellos a ver. Son 10 puntos del grupo F. Vamos a ver qué jugador élite me sale. Espero que salga es uno bueno. Vamos ahí, refuerzo, refuerzo, refuerzo. Howex. Benedict Howex. Un DFC de media 81. Realizar equipo. Ahorita voy a ver a ver con cuánto GRL voy a quedar. Vamos por otros 50 refuerzos de realidad. Me voy a quedar a dos fichas del, grup del grupo F para conseguir a al jugador de media 89. Vamos viendo. Se viene Trap, el portero Kevin Trap, media 85. Bien, nada mal, nada mal. Ya GR80. Vamos a ver si puedo subir un poco más. Una hora después viendo cómo quedan las selecciones Alemania con GRL81 ya a un punto de GRL para poder completar este el nivel 3 de, de la FIFA World Cup México queda igual pues queda en 89 todavía no, no puedo subirlo a lo mejor ahí subiendo el GRL algunos jugadores ya puede llegar a 90 Brasil queda con 87 Francia con 86 Nigeria con 84 Inglaterra que malamente creo que lo saqué de Oquis